Hola, mi nombre es Ana Martín eh, y vengo con mis compañeros Luca y David a presentaros, en realidad, dos ideas. Una que lleva en funcionamiento ya cinco años y otra que la hemos pensado hace, como el que dice dos semanas. Entonces, en, en realidad la base es como la misma, ¿no? Nosotros no traemos un objeto tangible, si nosotros lo que traemos es el poder y el valor... Eh, ...que produce las relaciones humanas... ...y los intercambios tanto de conocimientos... ...como de experiencia o de ocio, ¿no? eh, La cosa como empezó... Eh, ...yo gané una beca... ...y estuve en el aula de informática de arquitectura... Y, ...y lo que me resultaba frustrante... ...era que nadie entraba en ese aula... ...y entonces yo pensé... ...¿por qué no sacamos algo bueno... ...de una carencia enorme... ...que hay en concreto en nuestra escuela pero que yo creo que se extrapola a toda la universidad y es, eh, por ejemplo, en arquitectura te piden como muchos conocimientos de cosas que no se enseñan en eh, el currículo docente de la, de la carrera en sí. ¿no? o sea Nosotros, por ejemplo, nos exigen el dominio de numerosos softwares, AutoCAD, Photoshop… ...y eso te toca pagarlo aparte de tu matrícula... ...y asistir a cursos que a lo mejor te cuestan 300 euros... ¿no? ...pero también se producía la realidad de que tus compañeros... ...pues había alguno que manejaba muy bien una cosa... ...y había otro que manejaba bien otra cosa... ¿no? ...¿por qué no eh, inventar y crear una plataforma... ...donde yo pueda enseñarte lo que yo sé... ...y tú puedas enseñarme lo que yo sé a coste cero... ...y esa fue la idea... Fue la idea eh, que yo le propuse a un profesor que hoy no está aquí, pero que es Francisco Lamas, que es nuestro padrino, porque en la universidad cuesta un poco hacerte oír si eres alumno, pero no tanto si eres profesor, entonces es un gran aliado que nos ayudó a llevar esto para adelante. Y de repente yo solté la idea y me aparecieron ocho personas que estaban dispuestas a enseñar. Y aquello fue un boom. El primer año tuvimos 400 alumnos, el primer cuatrimestre, y actualmente, después de cinco años, han participado más de 3.000 personas. 3.000 personas que han aprendido algo. Eh, se han dado más de 100 cursos en cinco años. Más de 100 personas lo han impartido, porque algunos lo, lo imparten varias personas a la vez. Y lo que empezó siendo intercambio de software, o sea, Photoshop, AutoCAD y estas cosas, pues se ha transformado en otra cosa mucho más multidisciplinar. Yo, por ejemplo, este año he dado uno de arquitectura y cooperación. Otra persona ha dado uno de lengua de signos. ...y entonces se ha convertido como una escuela dentro de otra escuela. Y además que los alumnos son los que lo imparten y lo reciben, es una cosa que es nuestra. Esto es intercambia. ¿Qué es lo que pasa? Que esto sigue creciendo. Eh, ya nos han dado permiso desde el rectorado a reproducir esto en otras facultades y universidades... ...y ese es el siguiente paso, esto sigue cre creciendo como una mancha de aceite... Y, y uno de esos nuevos proyectos es Intercámbiate, que os lo van a explicar mis compañeros Lucas y David. Bueno, yo soy Lucas. Eh, no nos damos cuenta, realmente nosotros como arquitectos siempre estamos construyendo cosas, pero quizá también lo más importante que vamos a hacer es sentar la base o construir algo que favorezca que, que, se, que se creen relaciones humanas, ¿no? porque al final en el programa Intercambio, aparte de lado meramente académico, ¿no? de yo he aprendido Photoshop, he aprendido tal, me da la oportunidad… ...de estar en clase con gente de quinto, de primero y hacernos amigos. Yo joana no la conocía, yo la he conocido a través de estos cursos, ¿no? Y, y aparte es que ha ido, ha sido como una especie de virus que ha ido como muta, mutando. Al principio era solamente, meramente académico, pero poco a poco se ha ido transformando en social. Ya quedábamos, oye, ¿qué te gusta? ¿Por qué no vamos a este concierto cultural? Entonces, ¿por qué hemos pensado en formalizar esto, no? En formalizar, hacer como si fuera una especie de, de base, bueno, esta presentación... Nuestro amigo no la, la ha hecho un amigo nuestro, que es Luis, pero no ha podido venir. Y entonces queríamos poner como, como cuatro ejemplos, ¿no? Que se, lo hemos extrapolado primero a nuestra escuela para después... Perdón, lo hemos focalizado en nuestra escuela para después poder reproducirlo en las demás. Entonces poníamos el ejemplo de a lo mejor un chico que llega en primero, ¿no? Que a lo mejor viene de, viene de un pueblo, viene a hacer selectividad, viene, no tiene muchos amigos, no sabe bien lo que hacer. Entonces está perdido. Está perdido en la facultad, tanto de programas como académicamente. Está, está a lo mejor perdido... Socialmente, porque a lo mejor mmm, no va a un colegio mayor, va a un piso y tampoco conoce mucha gente. A lo mejor tiene unos gustos que sus compañeros de piso no lo comparten. O el ejemplo de un chico Erasmus, un chico de Seneca. La Universidad de Granada tiene un programa que es el programa Mentor, pero que está enfocado solamente a la gente, a la gente, digamos, Erasmus, ¿eh? un poco para que los Erasmus no sé como para que sobreviven, para que no se vayan a matar por el camino en este año que están. Entonces, por ejemplo, un mentor tiene cinco, cinco chicos, ¿no? En plan, un buddy tiene cinco chicos, y entonces nosotros proponemos algo que sea como más, más personal, de que a lo mejor sea un... tenemos que buscarle un nombre, ¿no? Como este mentor, este buddy, pues tenga solo a lo mejor uno o dos chicos, que a lo mejor sea un chico o una chica para que se favorezcan las relaciones, o que sea como algo más... yo iba a ser tu padrino, pero no a nivel solo de dejar los apuntes, sino aquí estoy para lo que necesites, si quieres que te guste, pues pues bueno, podemos ir a la sierra a esquiar, podemos ir a la playa, podemos hacer lo que quieras, podemos ver un concierto, podemos ver muchas cosas, pasa. Y entonces esto es lo que estamos viendo, que si realmente no existe ningún programa de conexión entre estudiantes, existen muchos programas de, de conocimiento, pero de relaciones, de lo mejor hay gente en nuestra escuela que puede interesarle en los huertos urbanos, pues al final en el barrio se podría hacer una actividad de gente que le gusta hacer huertos o resulta que puede hacer una labor social en el barrio, y Entonces lo que estamos viendo es que, claro, que el programa Mentor lo que hay, no, lo único que realmente favorece o está hecho para la gente internacional, pero para la gente de aquí, pues no. Y bueno, lo que estamos hablando es que todo esto es, digamos, para favorecer las relaciones humanas, que no nos damos cuenta lo importante que son las relaciones humanas hasta que nos faltan. Que siempre, como nuestra parte social está como cubierta, no le damos importancia, pero cuando realmente viajas solo y estás más solo que la una te de amigo de las piedras, porque yo me ha pasado. De estar solo y dicen, me hago amigo del que sea, es que ya puede ser lo contrario a mí. Entonces, de esto se trata, de que la gente, pues, mmm, aparte de solo una parte social, que desarrolla una inteligencia colectiva, mmm, cultural, de todos los tipos. Y, bueno, es que esta presentación, que es un poco freestyle, porque el chico que tenía que presentar se ha puesto un, ha, no ha podido venir. Pero, básicamente, era la idea de, de intercámbiate. Y no sé si David quiere comentar algo. ¿no? Sí, lo demás es que... Bueno, te lanzo un poco la bola así, si no... Bueno, yo solo como mensajero un poco y observador de lo que está pasando en la, en la Escuela de Arquitectura creo que lo que me resulta más alucinante es que sea una cosa eh, organizada por los estudiantes quiero decir, una cosa totalmente autónoma que, tenga, que responda a, una, a este deseo también que surge como esta necesidad que tiene la creatividad de, de, de responder a esa, esa cosa colectiva, de tratar de, de, de conseguir que la gente se conozca, que muchas veces, por eso no es tanto un intercambio de conocimientos, sino también de experiencias, ¿no? Y por eso se insiste tanto en cómo crear las condiciones para que la gente se conozca y de ahí surjan precisamente cosas. En este caso, la, un poco la, el matiz quizá peculiar ...que curiosamente venga de la Escuela de Arquitectura... ...que es de donde se supone que se construye... ...a aquí, aquí este sería un proyecto relacional... ...es lo más interesante, a mí me, me resulta más, más atractivo... es que, ...que tenga esa autonomía, que surja precisamente... ...de esos espacios informales o esas situaciones... ...que rompen esa distancia y, y surge ese, ese, ese compartir una experiencia... ...que no tiene por qué ser algo totalmente eh, institucionalizado y formal... ...sino que eh, precisamente consigue que se junte la gente... ...que comparta un interés y, y, y que lo lleve a cabo... ...entonces el hecho de generar ese soporte... ...creo que eh, la propuesta esta puede ser eh, una bomba... ...no solo en la Escuela de Arquitectura sino en la propia universidad... ¿no? que ...creo que con muy pocos recursos... Creo decir, el, el beneficio... ...la sostenibilidad está totalmente asegurada, ...porque no es solo un fin... ...sino que la propia obligación... El, ...el hecho de generar un valor... ...que es la propia experiencia... ...el intercambio de, de, de experiencia y conocimiento... ...creo que eh, va a ser muy potente... ...entonces, una de las cosas que se ha sugerido... ...es esta cosa del BABI... ...que podría tener muchos niveles... ...y una, posiblemente la aplicación... ...y las herramientas pueden ser... Eh, ...muy variadas, incluso ya existentes... ...que estén abiertas, accesibles y que permitan precisamente el que surjan este tipo de cosas. Por eso, aunque queda todavía como muy de base, lo interesante aquí es que un maker eh, que potencia la colectividad, que no, el, no busca precisamente lo que busca romper el aislamiento de, que suele haber muchas veces en los propios estudiantes y en las facultades, y sobre todo potenciar al máximo la diversidad y la, y la, y la actividad, básicamente. Yo quería por supuesto invitaros a que participéis con nosotros tanto en este proyecto como en el otro, eh, el año que viene ya tenemos planeado un curso de Kung Fu, otro de, de con una musicóloga, otro con un biólogo, o sea que al final ya nos estamos expandiendo y si os interesa vosotros diréis ¿cómo se mantiene esto también? Que eso no lo hemos contado. Eh, evidentemente hay una contrapartida para la gente que da, ¿no? Esto es dar y recibir. A la gente que imparte cursos por ejemplo, eh, y tanto a la gente que los recibe, pues hemos conseguido que nos den créditos de libre configuración y ahora estamos luchando para que también se nos reconozcan los de optatividad. Por lo cual, no solo estás aprendiendo, sino que también estás continuando tu formación. Y aparte a la gente que imparte cursos, se les hace un, un certificado oficial de la Universidad de Granada, como que has impartido cursos de docencia en la universidad. Por lo, cuanto, por lo tanto, es currículum también. Así que por eso por esto es posible, claro. Los, y bueno, y ya para acabar, lo, lo último es, es la del, sobre todo de, último, de este último proyecto es la autonomía que queremos, ¿no? Porque en el proyecto de intercambio estamos un poco... Siempre dependemos de la universidad, porque al ser puramente académico, pues realmente los créditos siempre dependen, no las aulas que nos dejan, pero este, el nuevo proyecto que se está creando, que es Intercámbiate, va a ser solo personal. Entonces va a ser gestionado por nosotros, no, no nos va a hacer falta aula, no nos va a hacer falta espacio, sino va a ser realmente mucho más personal, aparte de, de académico. Y bueno, esto ha sido como un punto de inicio que está un poco, un poco en desarrollo, en creación, pero bueno, espero que, que os guste y que, que quiera que colabore con nosotros. Pues muchas gracias. gracias.